Nuestra gente amiga de SAS Créditos, familia también de Valerza. Ustedes ya la conocen, por eso le vamos a dar la bienvenida a Belén Sosa. Tarima. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, ¿cómo estás? Hola, está? Belén, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, y hoy nos traes un <coughs> tema... ...realmente eh, contundente, ¿no? Tentaciones de fin de año, a todos nos pasa, es como que tenemos ganas, viste, de comprar de más... ...¿cómo hacemos para manejarlo también, Y, ¿no? y es difícil no tentarse porque aparte uno recibe eh, el aguinaldo, claro, claro. ...entonces uh -huh. tiene tiende a, a, a creer que tiene ese, ese dinero extra uh -huh. y todo eso. Ni hablar de las ofertas que están saliendo, ¿no? Los, sí. Las ofertas de fin de semana y todas esas cosas... Bueno, en, en principio lo que uno tiene que ver o planificar son sus gastos, como yo ya lo he hablado antes, pero principalmente si ya tenés deuda, tenés que planificar tus deudas. Claro. ¿Sí? Ajá. Entonces, si vos ya tenés deudas y eh, llega este fin de año y, y ves las ofertas de los televisores más grandes que los tuyos... Los eh, teléfonos mejores que el que tenés. Exacto. La pregunta principal e ideal de hacerse es realmente necesito cambiarlo por ahí lo que sí se puede hacer es este ver la diferencia a ver si vendo mi televisor que es más chico y eh, uso ese dinero para hacer esta otra compra uh -huh. eh, cuánto tengo que poner de diferencia y entonces ahí se reduce el gasto claro. es muy difícil que lo hagan generalmente se compran el televisor más grande y el televisor más chico o lo dejan a un costado, o, o lo regalan... O pasa la pieza de, de los chicos, ¿viste? Claro, claro. van a van ir lo va pasando en distintos ambientes de acuerdo sí. a cómo lo va comprando. Pero realmente es necesario, realmente lo necesitamos. Eso es lo principal que uno tiene que, que, que preguntarse y no tentarse hacer esos gastos eh, innecesarios ahora que estamos en, en el final del año. Lo que nosotros tenemos que que decir es, bueno, está bien, finaliza el año, comienza el próximo, quiero un nuevo comienzo, no quiero comenzar con las mismas deudas con las que estoy terminando. Entonces, la idea es, planifiquemos las deudas. Eh, yo no digo que utilicemos el aguinaldo para pagar deudas, porque eh, si ya tenés planificadas tus deudas, lo que lo ideal es que sigas pagando como venís pagando, claro. y tu aguinaldo lo inviertas. Como siempre he dicho, uh -huh. el, el aguinaldo hay que aprovecharlo para generar otros ingresos extra. Sí, claro. Entonces, este, en principio, yo no diría que usen el aguinaldo para pagar deudas, pero sí que mantengan sus deudas planificadas y que no se vayan y, de, y lo uh -huh. gasten, o ya hay personas que a esta altura ya tienen gastado el aguinaldo que todavía no cobraron. Claro, por sí, sí, pasa, sí. sí, sí, pasa, exactamente, pasa, pasa. Entonces, este, la idea es esa, eh, planifiquemos las deudas, planifiquemos los gastos, y bueno, principalmente también eh, asesore, asesorarse, el uh -huh. saber, a ver, las ofertas que salen por ahí, algunas eh, no son tan ofertas, claro, lo que pasa engañosas. es son engañosas. Claro, es la, es la masividad del consumo, esas cosas que, que, que en realidad están al mismo precio que estaban hace un mes, pero el, lo que pasa es que ahora es, salen con, con letreros de oferta y uh -huh. todas esas cosas. Entonces, eh, nada, planifiquemos los gastos, no nos dejemos tentar por el tener ese dinerito extra del aguinaldo. No gastemos esa plata si es, si no la cobramos todavía, uh -huh. planifiquemos este algo, algo que después nos dé otro ingreso, sí, claro. eso es fundamental para no caer en esas tentaciones sí, ¿no? que, que están ahí, ¿no? Porque están saliendo ahora una tras otra. Uh -huh. Entonces, eh, la tarjeta, no nos olvidemos de el administrar las finanzas como, como yo ya lo había eh, hablado anteriormente, el planificar. El, el fam, la famosa regla del 50-20-30. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo era la regla para recordarla? El 50% son tus gastos básicos. Uh -huh. ¿sí? El 50% de lo que vos ganas son tus gastos básicos. El 30% son tus gastos extra. ¿sí? Uh -huh. Cuando hablamos de gastos básicos o esenciales, hablamos de esos que necesitas sí o sí para claro. sobrevivir el mes completo, comida, e impuestos, sí. alquiler, si pagas alquiler. Eh, Cuotas de, quizás de, de, de escuela. de Exacto. Esos son los gastos básicos. Y después están los gastos extra. Ahí, ahí entra la tarjeta, el celular que te compraste, la cuota de eso. Ese es el, 20 de tu, el, perdón, el 30% de tu sueldo. Y tenés que tener un 20% como yo ya he hablado antes, para nuestro querido y famoso Fondo de Emergencia. Uh -huh. Ese Fondo de emergencia. Ese querido y famoso Fondo de Emergencia, que aparte, si sí. lo invertís y haces que genere más plata, no, no no está estancado, no está perdiendo valor ni nada de eso. ¿sí? Eso es lo ideal. Obviamente estamos hablando de, de porcentajes de referencia, ¿no? puede variar un poquito de acuerdo a la finanza, pero uh -huh. siempre tratar de mantenerse en ese margen, para que eh, podamos todos llegar a, nuestra, a nuestro ideal económico o finanza personal. Claro. Eh, bueno, Belén, y además vos ya lo habías dicho la vez anterior también, no solamente son las fiestas, sino también los, los gastos cotidianos que, que podemos llegar a tener, ¿no? Eh, los chicos que hacen la cena blanca por un lado, uh -huh. o los que se tienen que ir a estudiar, o quizás ya pensar en las vacaciones, o cómo sobrevivimos los meses de vacaciones y nos quedamos igualmente aquí, ¿no? Eh, claro. En casa. Ahora es el momento para planificar todo, claro. o sea... Y no esperemos a cobrar el aguinaldo para ver qué hacemos con la planta. O sea, hoy estamos terminando ya casi el mes de noviembre y sí hagamos planificaciones uh -huh. de, de acuerdo a qué es lo que se viene. Como, como hablamos anteriormente, sí, tenemos la cena blanca, uh -huh. las fiestas, reyes, vacaciones, claro. carnaval... O sea, vienen como un montón, Después viene también la parte de, de las cooperadoras de las escuelas, ¿no? y hay que el pagar la matrícula, clases, sí, hay que... claro, sí. todo sí. eso también hay que, que tener Algunas ya se están eh, pagando ahora, claro. inclusive. Sí, entonces... las matrículas se pagan ahora, pero bueno hay muchos que lo dejan también, lo, lo postergan y se le suma todo, como vos decías, ¿no? claro. el carnaval. Ese, ese es el tema, hay que planificar, porque si vos no podés pagar mil pesos ahora, eh, ya sea para, para la cooperadora, por la tarjeta, que no, no llegas a pagar los mil pesos, tengo 500, bueno, no, mejor pago todo junto el mes que viene. Uh -huh. que te hace pensar que si este mes no pudiste pagar mil pesos, el mes que viene vas a poder pagar claro. dos mil? Claro, Entonces, en, en general lo que uno tiene que pensar es eso. También no tengo los mil dejo 500 bueno dejar 500 es más probable que tengas 2500 que tener o oh, 1500 que tener dos uh -huh. 2000 claro o sea eso sí. eh, en general eso es lo que uno tiene que pensar cuando va a... A, a tomar decisiones con respecto a las deudas uh -huh. y a los gastos que va a planificar. Ay, no, venís a veces y, y nos haces caer en la realidad. ¿verdad? <risa> sí, <risa> ¿verdad? Ay, pero, ay ya, ya hice eso, decimos. Ay, <risa> pero no, de a poquito vamos aprendiendo uh -huh. también a cómo poder manejarnos. Y ahora la gente de Perico también ¿no? va a poder acercarse, va a, va a estar más cerquita también, esas créditos, la familia de Valerza, para poder asesorarlos. Sí, bueno, ahora vamos a hacer una apertura de, en, en Perico de nuestra nueva sucursal y van a tener ahí también una asesora que los va a poder ayudar con todo lo que tiene que ver su, con sus finanzas personales, como todas las personas de, uh -huh. de Valerza están listas para, para mostrarles. Y bueno, sí, es importante llegar siempre al interior y más a una localidad tan, tan llena de, de, de, de movimiento como Perico, Así que vamos a estar ahí con todas las personas que sean empleados del sector público uh -huh. y pertenezcan o puedan pertenecer a las mutuales de uh -huh. ADEP, la mutual de policía, Amperpac, claro. eh, Apunju, eh, bueno y en las otras mutuales que tenemos registradas. Mira, ahí estamos, estamos viendo, viendo las algo. imágenes, sí, sí, sí de sí. las oficinas ahí de SAS Créditos en, en Perico. Y eh, le decimos a la gente de Perico que si tiene alguna duda o si quiere ir a preguntar, a consultarle algo a esas créditos, puede hacerlo ahora también allí en el interior. Lo importante también, Belén, digo, de poder seguir creciendo, ¿no? No solamente se han quedado en la capital, sino también la cantidad de gente que se ha acercado y demás le ha permitido a ustedes llegar hasta Perico y quién les dice por qué no a otras localidades también, ¿no? Exacto, sí, es muy importante que estemos cerca de la gente y la idea es asesorar a todos los jujeños uh -huh. para que puedan eh, acceder también a los préstamos con tasas bajísimas como las tienen esas créditos. ¿Qué, ¿Qué tengo que llevar? Si quiero acceder así a, a un crédito, ¿tengo que llevar algo en particular, mi DNI? DNI, impuestos, recibo de sueldo y principalmente pasar primero por las mutuales asociadas que, uh -huh. que tenemos. Perfecto, qué lindo. Entonces, ahí ¿ya están funcionando o va a haber la inauguración? No, o... vamos a hacer la inauguración y seguramente ustedes tengan la, la, la primicia y la fecha de, de la inauguración, pero si todavía ah. no está habilitada, tenemos que inaugurarla. Ajá, perfecto. Entonces, pero la gente ya lo puede ir eh, teniendo en cuenta y sí. los pueden ir buscando también en las redes sociales. Sí, SAS Créditos by Valerza, es la página de Facebook. Ahí está. Perfecto. Y, y las oficinas acá en Capital... Necochea 469 Local 1, uh -huh. ahí está nuestro querido Sebastián también a su, a, esperando a todos sus, todos sus clientes y va asesorando también para, para tomar las mejores decisiones. Perfecto, Belén, te agradecemos como siempre la visita. Siempre claro. nos, nos enseñas un montón de cosas. A de, no tentarse para finanzas. fin de año, Nancy Romano. ¿eh? Ay, viste que aparecen así ofertas y vos decís, ay, pero mira esa sandalia y capaz que no la necesitas. capaz que ya tenés sandalias. Así que bueno, hay que, hay que ir viendo también cómo repartimos los gastos. No Exacto. significa no gastar, sino gastarlos bien. Claro. Exacto. Si no, no es no darse un gusto, sino... Medirnos en Saber cuándo hacerlo. Y en uh -huh. qué momento y, y también buscar las mejores ofertas. También, es así. Gracias, Belén. Muchas gracias, chicos. Gracias, nos Me reencontramos gusta. la semana que viene. Ahí está, Belén también. Eh...